en esta semana del riñón, aceptar una propuesta que nos hace la Sociedad de Nefrología. La Sociedad de Nefrología nos dice por qué no armamos un comité, ¿cierto?, interdisciplinario que nos permite enfrentar este desenlace no querido por nosotros, que es el desenlace de llegar a una insuficiencia renal a tal punto que las personas requieren el apoyo de la diálisis. Y por tanto... Nosotros aceptamos esta, esta, esta propuesta de la sociedad civil y en, en este mes instalaremos este comité interministerial para apoyar estrategias de prevención, apoyar estrategias comunicacionales para la población, pero además incorporar en esta discusión el tema de las diálisis y comprometernos a aumentar el número de personas que se encuentran no solo con, diálisis, con hemodiálisis, sino que aumentar, por cierto, la oferta de peritoneo-diálisis como una alternativa que compromete mucho menos la vida cotidiana.